Por la masacre de los compañeros de Cenastas, decimos aquí presentes: el FMLN va a luchar hasta la victoria final, junto con sus masas combativas, el pueblo, trabajadores y campesinos. El apoyo de la población es excelente, es total, es absoluto en todos los lugares. Claro que las ha agarrado. Sí, Dicente, surge puro y potente el Salvador, al filo de la reciesa atrapía, pequeño y apretado como un puño, como un gorrión que canta entre fusiles. A decirnos allá el pobre hombre con las manos en la cabeza, que acababan de asesinar a todos los padres esa noche y también a su mujer y a su hija. Mancillar nuestra orquídea Cuscatleca, no olvide el invasor ni el mercenario, hay cien volcanes en la cordillera, el volcán para mundo es la vanguardia.